Más que una lucha, mi cabello para mí significa persistencia, demostrar que nuestros ancestros tejían semillas, oros para salir adelante y su cabello nunca fue horrible o feo como muchas personas nos hacen creer, entonces para mí mi cabello significa belleza, significa persistencia.